Ciudadanos consultados en este municipio de San Francisco de Macorís en torno a los resultados de las primarias del PLD en los candidatos presidenciales externaron su posición este lunes. Eso estaba planteado ese sistema, eso es verdad. Cambió demasiado rápido porque cuando una máquina de un momento a otro tira una evolución para un lado y de pronto se descontrolla, ¿eh? sube el otro gallo. No, no, no, no, no, no. Muy rápido. Eh, no, eso estaba plantado ya entre Danilo y, y Boquita Suave ese. ¿cómo, es, ¿Cómo que llama? El Gonzalo. Ya eso estaba preparado. Lionel está listo porque que Lionel ya tiene demasiada tacha encima y ya la gente, la mayoría, un 60% no quería votar por ahí. ¿Eso sistema no, está Eso estaba plantado. Eh, el, el proceso por un lado está bien, pero por otro lado no está muy bueno, no? ¿Y qué pasó ahí? ¿Tú te ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que hay un, hay, un, hay un yun yun ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, estoy de acuerdo. Para mí son las elecciones más sinceras y más transparentes que han podido ver en San Francisco de Macorís. Nunca he visto en República Dominicana algo como lo que sucedió ayer. Lo que sucedió fue que el presidente, Leonel Fernández, tenía una cuenta con el país, con todos esos delincuentes de Odebrecht que tienen presos todavía. Él pensó que se le iba a olvidar lo que el pueblo franco-macorizano ha pasado con él y el PLD. No, se equivocó. No sé, no sé, no sé nada de eso de lesiones. No, no, no, estuvo bien, estuvo bien. ¿No hubo no, fraude? No, no, estuvo bien. ¿Leonel dice que sí, que lo No, engañan. no, pues es un ladrón, ese tipo había que sacarlo de ahí, porque vamos a seguir, con eso, nos vamos a desengañar otra vez de la misma gente. Sangre nueva que queremos. Luis Abinader y Gonzalo Castillo, que yo no soy PLD, pero... Leonel ya está mojado y todos ellos ya están. No. ¿No hubo fraude? No. ¿Leonel dice que sí no hubo claro, fraude. O sea. Claro, claro, claro. La gente fue y votó. Claro, no, hubo fraude, estaba todo bien ahí. Ganó Gonzalo, ganó Gonzalo. Eso, eso dicen, pero yo creo que no, eso fue una, una pela que le dieron a Lionel. Lionel pedió legal. ¿Pedió legal entonces. Sí. Mentira. Todo fue bien, claro. ¿Y entonces señor? ¿qué pasa en el ¿Qué se adelante a lo que pasó? Porque hay que darle oportunidad a sangre nueva. No. como fraude, sí o no? No, no, no. hubo fraude. ¿Y dice que sí? Ah, un, está bien, él puede decir, pero ¿Sí? no hubo. No, ahí no hay fraude. Eso fue limpio, para mí que fue limpio. Fue, sí o no? A mí me parece que no, porque... ¿Cómo, que no... ¿Cómo fue? ¿Qué le ¿Cómo eh, eh, ¿Cómo ¿Fraude, sí o no? No. Para mí yo creo que no hubo fraude. Llama poderosamente la atención los cuestionamientos al nuevo sistema automatizado. Así lo expresaron los ciudadanos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.